Figueral es un hombre muy trabajador, siempre está ahí, nunca llega tarde, siempre menos llegado, es el, llegado, el último en es alguien que este, ha trabajado muchos temas, muchos proyectos de ley que ha presentado, pocos conocen, en especial quienes lo critican del origen humilde de Figueral Cantero, de su lucha para salir adelante. Figueral nació en un asentamiento, en una zona de contexto sociocultural crítico como se le dice ahora, en un lugar donde nunca sobró nada y donde siempre falta mucho. Sus padres, gente de trabajo, se esforzaron para que pudiera estudiar y salir adelante su hijo. Con esfuerzo obtuvo su título de licenciado en Ciencias Políticas. Yo lo conocía ya por el 2005, cuando él, entonces un joven de 26 años, iniciaba con esfuerzo su carrera política. Llegaba a ser edil primero, diputado hoy. Esos años de esfuerzo estén marcando el trabajo parlamentario que hoy está haciendo. Que no es solo de Contralor, porque ha presentado muchísimos proyectos de ley. Pero es un trabajo que les lleva a indignarse cuando ve que en un cargo público se dispone con liviandad de los dineros de todos los uruguayos. Ojalá que en el futuro haya mucho figueral en el Uruguay. Que haya mucho figueral que viniendo al mundo en hogares humildes, fueron acogidos por nuestra escuela pública, por nuestros liceos públicos, por nuestra universidad pública. Se le dan las mismas oportunidades y con su esfuerzo estudian, trabajan, llegan a ser legisladores y salen adelante.